Que lo seréis, vosotros seréis graduados. Es licenciado en biología por la facultad de, de la facultad aquí de, de Sevilla, la Universidad de Sevilla. Fue mejor expediente académico de su promoción y mejor expediente académico a nivel nacional. Antiguamente sabéis que la, el expediente se valoraba sobre 4 y su expediente fue de 3,95. Eso, si no me equivoco, creo que es un sobresaliente de todos los demás de o no, en matrícula de en la carrera Y está aquí. Por, eh, por también por la Universidad de Sevilla en 2001, premio extraordinario de doctorado. Ha publicado 180 trabajos de investigación. Ha descubierto 10 géneros diferentes y 70 especies diferentes de crustáceos caprélidos. No sé si es capaz de decirlo. Pero bueno, los crustáceos caprélidos, todos los que habéis visto más que no habéis con esta, este, este pequeño crustáceo que tenéis ahí detrás. Y parece ser, o sea, podría pensarse que bueno, un crustáceo tan pequeñito quizá no pudiera tener tanta importancia. Sin embargo, él ha buscado la importancia de este, de esto, de este tipo de crustáceos y le da una utilidad como bioindicadores del ambiente en, en, en lugares marinos. Son muy buenos bioindicadores de la calidad y además también como posible alimento en acuicultura. ¿Vale? Tiene dos patentes con, esos, con estos caprélidos para poder proporcionar eh, el ioclizado de caprélidos a los, a los peces de la agricultura. Ha realizado 20 estancias de, de investigación, entre las cuales cuenta con 8 meses de estancia en Japón y 8 meses de estancia, no sé si son 8 meses y 8 meses en Japón y en Australia. Aparte de otros muchos centros de, de, de prestigio eh, en, en todo el mundo, ha participado en eh, 18 proyectos de investigación. Me imagino que había dado, a lo mejor algunos más. Es director de seis tesis que ya se han defendido y actualmente se están, están elaborando otras cinco tesis Y es catedrático de la universidad desde el año 2013. Eso supone que solamente en 12 años, que eh, van desde 2001 a 2013, consiguió ser catedrático de la universidad. Para que os hagáis una idea, la media de la gente normal consigue ser catedrático a lo largo después de 30 o 40 años, o pues 30 quizás no tanto. Pero 25 o 30 años de carrera de la universidad. ¿Vale? Bueno, pues aún así, aquí lo tenéis, es la persona más humilde del mundo, yo creo que es una persona brillante, súper cercana. Y yo creo que todo lo que vas a contar nos va a ser súper interesante. Os dejo con él. Muchísimas gracias, José, por haber Gracias sí, por la presentación. Pero que va, no soy sé, desde el 2013, el 2017, 2013, ah, la de titular. Ah, perdón, paciente, perdón. Me he equivocado. equivocado. de equivoca. dos años nada más. O sea que soy una fortuna por poder tener una plaza y, y dedicarme a lo que me guste. De verdad, muchas gracias Mara, a este seminario la verdad que estoy encantado de poder participar con Maya que ya sabéis que es una persona muy involucrada con mucha iniciativa para dar a conocer lo que se hace en la universidad y que veáis ejemplos como habéis visto en, otro, en otros compañeros, en Pablo o en Altai ejemplos de compañeros vuestros que están haciendo sus tesis que se están dedicando a la investigación y bueno, yo también os voy a intentar contar la experiencia y animaros sobre todo a que luchéis, a que luchéis por lo que os gusta lo que hay que intentar es trabajar en lo que a uno le gusta. No siempre se puede conseguir, pero lo primero que hay que tener es ilusión, entusiasmo y ganas de conseguir lo que a uno le gusta. Y al final, pues el trabajo siempre da su resultado. Hay que ser constante, hay que trabajar, hay que esforzarse, evidentemente, nada viene regalado. y También influye mucho la suerte, pero la suerte hay que buscarla y hay que, y hay que disfrutar lo que sea. Yo creo que esa es la clave para conseguir lo que, lo que no. De la asignatura de la etología, la investigación que usted ha De la asignatura de etología, ¿por qué? Pues cuando Maya me, me decía que relacionara pues, mi investigación con lo, lo que aprendí de la asignatura de la etología, pues tenemos aquí a los gansos de la caña de los pájaros. ¿Conocéis la caña de los pájaros? Habéis estado algunos de vosotros. Hay un bando pues, de, de ánsares comunes. Eh, entre ellos están los de plumaje normal, los de plumaje albino, que tienen algunos defectos efectos en la visión y en las plumas, tienen más, más parásitos y los de plumaje erucíticos, son los blancos. Eso nos llamaba mucho la atención, teníamos que preparar un trabajo de, de clase. Hicimos el trabajo sobre los gansos de la calidad de los A mí me gustaba pues, mucho la naturaleza, me gustaba la etología, y me gustaban mucho las plantas también, me gustaba la limiología y la biología marina. como Pero yo empecé con el trabajito con unos compañeros, nos lo pasamos muy bien, yendo a, lo, a ver los gansos, los grabábamos, estudiábamos el comportamiento. Y nos hizo mucha ilusión porque, bueno, pues ese trabajito de clase, cuando lo presentamos, pues hicimos una pequeña publicación, pues bueno, muy prudentita ¿no? Con algunas con gráficas y con, con el estudio de formas distintas de plumaje y cómo variaba el comportamiento. Y era interesante porque estas formas albinas tenían un comportamiento ligeramente diferente. Bueno, aquí la gráfica no, no lo veis muy bien, pero simplemente comentaron que esas formas albinas pues tenían un mayor tiempo que dedicaban al aseo frente a las, otra, a las otras variedades, también la tasa de, de oteo cuando estaban comiendo la tasa de vigilancia frente a un posible depredador variaba entre, la, entre las variedades y por tanto en cuanto a la conservación de esta ave, pues eso podía tener implicaciones bueno, nos hizo mucha ilusión publicarlo y siempre empezó pues mi trayectoria investigadora con el trabajo que hicimos en, en etología y en, la, en la universidad y en que, del que mucho. me comentaba también que que, pues resumieron un poquito la, la trayectoria ¿no? desde que, que empecé con la tesis, terminé la, eh, la carrera ¿no? a, a, a, a la actualidad. ¿no? Entonces, bueno, pues en el último año de la, de la carrera, ya no existen, hay algunos programas similares, pero estaba el programa de, de intercambio, el programa con América Latina, entonces estuve unos meses en México pues básicamente. La primera toma de contacto con con la investigación, aparte pues aquí de haber sido becario de colaboración, alumno interno, ¿no? que muchos pues, conocéis esas esa figuras y los soy en algunos departamentos. Cuando terminé en el 98 pues empecé la, la tesis doctoral en el departamento de ecología en el grupo de biología marina. Me gustaban como decía muchas cosas, las plantas, los bichos, las aves, pero siempre veía que el mar pues, tenía algo de desconocido y siempre me, me, había traído mucho la, me había llamado mucho la atención entonces decidí al final hacer la tesis en, en el departamento de zoología y centrada en vivienda y durante la tesis pues tuve la suerte de varias estancias en Japón, en Chile, eh, en Estados Unidos pues siempre la ventaja de hacer una, una tesis donde tú tienes que estudiar unos animales y tienes que ir a recolectarlos y tienes que profundizar en, en su conocimiento pues te permite también viajar puedes ah, aprender mucho, en muchos sitios, realmente hay mucho que aprender a lo largo de toda la trayectoria de la tesis. tú estás haciendo un trabajo porque te llenas mucho. tiempo completo, eso sí que es a tiempo completo, tan completo muchas veces el trabajo, pues si realmente te gusta tanto, se convierte casi, se confunde con el hobby, ¿no? Entonces a veces es peligroso porque es que estoy aquí disfrutando con mi pichito y es que bueno, hay otras cosas en, en la vida, ¿no? Y uno a veces pues se encierra tanto en el trabajo porque, porque es, es tu pasión, ¿no? Que, te encanta. Y eso pues se disfruta mucho durante la tesis. ¿no? Es un trabajo donde realmente una con, la, con el grado, donde uno pues va estudiando lo que te van, las materias que te van dando y no tienes tanta capacidad creativa en la tesis. y comentó también Pablo en su, en su charla. Y luego pues estuve de postdoctoral un año en una Australia y, y bueno pues después de esta postdoctoral eh, hasta que conseguí la plaza de profesor ayudante aquí en la facultad pues estuve haciendo alguna, alguna estancia, algunas estancias, algunas bequitas que había de museos de ciencias naturales para estudiar colecciones de, de los animales que os voy a presentar luego, de los costos catélicos, de que pues, he centrado por. Pues, mi investigación, y en el 2003 pues, tuve la, la suerte de, de conseguir una, una plaza de profesor ayudante, y eh, pues, poco a poco, pues, eh, pues, se ha contratado doctor, titular, y actualmente pues, en la que estoy. Eh, todo esto me comentaba también Maya, que era interesante que os lo, que os lo, lo dijera, ¿no? porque no lo habéis visto de compañeros anteriores, que todavía están pues, en su etapa doctoral o postdoctoral, pues todas estas etapas ahora están. Regulada por la NECA, si eso sonará a la NECA, seguro que sí, la Agencia Nacional de Evaluación, y eh, poco a poco, si uno va publicando y va haciendo pues, su, su mérito eh, te van evaluando desde una agencia externa que te va dando una acreditación positiva. Y esas acreditaciones pues, te permiten presentarte o no a la plaza que vayas saliendo. También, claro hay que tener suerte en un momento dado que salga una plaza, pero bueno, todas esas acreditaciones te van permitiendo pues, que vayas en la universidad y que, bueno, poco a poco, vayan consiguiendo y que tiene pues, un currículum que pueda hacer. Y bueno, pues durante, durante esta, esta fase, pues también he tenido pues, pues, la suerte de hacer algunas estancias, que no pueden muy que diré, chulo, con el tema de la biología marina nada más os vais a a bucear sitios bonitos, bueno, hay una parte muy bonita, pero luego también en la tesis estoy trabajo al puerto en sitios enfancados que prácticamente no había nada en la, las la muestras con lo cual no todo es tiene una parte bonita pero también tiene detrás una parte muy sacrificada los y, y dedicando mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo y bueno, simplemente eh, la posibilidad de dedicarse a la ciencia de conocer personas de aprender de los demás pues te permite colaborar con mucha gente que todo hay en, en la Viña del Señor, ¿no? Pues hay eh, personas con las que colaboran más a gusto, pues hay también personas peculiares por ahí por el mundo y científicos peculiares, pero en general la mayoría de los científicos pues, son personas humildes de las que tienen mucho que aprender, que te enseñan cuando tú te estás formando, y bueno, pues eh, nosotros hemos tenido mucha suerte y hemos trabajado con 130 coautores diferentes de, de distintos países, de distintos países. Claro, la posibilidad que abre un poco la investigación y el y el estudio eh, a nivel a nivel y bueno, más o menos ya actualizado pues son ya 10 géneros los pasajeros que todavía no están publicados y 70 especies nuevas para la ciencia y 80 especies son representantes, ¿sí? fijaros una especie nueva, yo cuando entraba en el laboratorio y compañeros míos que eran mis profesores, pues cuando yo ahora son compañeros compañeros míos, pero en su día me dieron clases y Carlos María que me ha dado muchas fotografías y eso, una especie nueva de bruto una especie nueva, eso imposible describir una especie nueva si está ya todo descrito, no, no, no, era como un sueño poder describir una especie nueva y ponerle tu nombre, yo lo veía como algo muy lejano, y luego te encuentras no es lejano, sí. que estudiaba muchísimo en el marino y en el medio terrestre, pues puedes describir este Era como un sueño y bueno, un sueño que al final pues, se puede hacer, se puede hacer de hecho, fijaros, los primeros estudios, estos son publicaciones, eh, en la zona del estrecho de Gibraltar, que ¿no? fue donde empezamos nuestros estudios, luego fuimos viendo los capréridos de la Macodinesia, ahora veremos qué son los capellidos y por qué estaban tan poco estudiados. El Atlántico Norte, eh, Brasil, eh, pues toda la zona de, del Caribe, de Estados Unidos y Canadá, eh, la zona de Chile y Ecuador que también está muy poco estudiadas, en la Antártida, que todavía no he tenido la suerte de, de ir, pero mmm, había mucha muestras recolectadas que pudimos estudiar, el Mediterráneo y el, y el Mar Rojo, la costa este de África, fijaros que poco a poco pues fuimos haciendo estudios de los capellitos de todo el mundo. Hay idea, de un grupo de pequeños crustáceos, los pocos que se conocían. Los estudios permitían pues describir muchas especies mucho, y muchos géneros. Ahora hablaremos un poco de los caprelidos, pero ¿por qué la biología marina? Le decía que a mí me gustaba todo pues las plantas, me gustaba pues iba a la clase de linología a río, a coger los... todos los insectos que estaban debajo de las piedras, me no había gustado como no, no a la mayoría de vosotros, a los cachitos de las aves. No sabía qué hacer, sabía que me gustaba la investigación, que me gustaba la clase, pero ¿qué hago? ¿qué investigo? Porque claro que siempre les digo una cosa para la tesis. Entonces, bueno, siempre el mal... No, no es tan accesible y el tema del buceo siempre me, me, me atrapa mucho el medio marino. pero claro, ¿por qué el medio marino? ¿qué tiene de especial el medio marino? si yo pregunto ¿qué medio pensáis vosotros que es más diverso? ¿dónde ¿No hay más diversidad? Vamos a ¿hay más diversidad en el mar? ¿qué pensáis? ¿dónde hay más diversidad? ¿en el medio terrestre o en el medio marino? ¿cuántos pensáis que en el mar? el ¿Sí? mar ¿Cuántos pensáis que es el medio terrestre? Y el resto <risa> eh, no sabe lo no contesta. Bueno, pues fijaos. A pesar de que muchos pensemos que el medio marino es más desconocido y que por tanto hay muchas más, más especies, no ocurre es? así. Prácticamente la mitad de las especies, más de la mitad de las especies son insectos. ¿Dónde viven los insectos? El medio terrestre, el número de especies, es mucho más diverso que el medio Mucho. Por bueno, de la no de la descripción de las especies, el medio marino es menos interesante que el medio terrestre. Sin embargo, fijaros, del total de especies descritas, evidentemente, eh, marinas solo son el 20%, estamos diciendo que dominan los insectos y que hay más especies en el medio terrestre, pero fijaros en este gráfico. Los filos, sabéis todos lo que son los filos, los grandes los grupos estructurales de animales, los patrones genéticos, corporales, y que realmente representan la biodiversidad de los... Fijaos, prácticamente la mitad son exclusivamente marinos. Y todos prácticamente, menos los bonicófros y algunos más, tienen representantes en el mar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en el mar es menos diversidad de más más de que se Con lo cual, realmente el medio marino. Eh, en ese sentido es mucho más interesante. Y fijaros la paradoja. ¿Cuántos millones no se gasta la NASA, por ejemplo, en explorar si hay vida en otro planeta? Y si es? ahora ¿Y ¿Y si no sé cuánto, que si mandan esto, que si mandan lo otro, que eso es súper interesante. Vamos a buscar a ver si hay vida en nuestro planeta, claro. Pero ¿conocemos la de nuestro planeta? Solo conocemos el 5% de las especies que viven en nuestro país. Bueno, eso como se sabe, como se sabe que faltan el 95%. pues más o menos por las especies que se van descubriendo todos los años. O sea, tengo unos modelos matemáticos y se estima que solo, como hay muchas especies, al año se describen, pues eh, se estima que solo conocemos el 5%. Fijaros, en amarillo está todo lo que falta por conocer Cuanto más chiquititos sean los organismos, menos se conocen, normalmente. Solo conocemos. de cosas que puede haber en ese 95% de cambio, pues animales que pueden medicamentos, animales que pueden en medicamentos, pues herramientas para uso, hay que indicar hacer pues, como mitigadores, que pueden Hay mucho en el, en el mar, sobre todo, y en el resto del planeta, que nos puede ser de ayuda y que sin embargo no conocemos. Con lo cual, hay que invertir en la persona, hay que invertir en describir esas especies y conocerlas, y por desgracia pues hoy en día los taxónomos no somos capaces de convencer pues, al Ministerio, a la Junta, a la agencia de lo que sea, tanto locales como nacionales como internacionales, de que hay que invertir en proyectos de taxónomos. No se invierte dinero. todo tiene que ser aplicado directamente. Si no tiene la parte aplicada, pues, es muy difícil conseguirlo. En este artículo pues, se hace una pequeña reflexión de lo que lo tenía, ¿no? bueno, Realmente, eh, habría que invertir en nuestro planeta porque hay mucho por, por, por descubrir también en otros planetas pero vamos a, a conocer primero antes de presentaros a los, a los caprélidos para que veáis pues, bueno como pequeños grupos cuando de deciden de la astronomía, de las aplicaciones simplemente os quería introducir en el medio marino a los distintos otros sistemas que podemos utilizar, para que veáis pues, toda la variedad de ambientes en los que uno pues, puede centrar la investigación y en qué cosas se puede investigar pues solamente hay que tener un poquito de iniciativa y a veces no se necesitan grandes medios, porque lo bueno que tenemos los investigadores españoles y lo que nos reconocen muchas veces en otros países es que como tenemos menos medios, tenemos menos dinero, muchas veces tienes que ser más ingeniosos y tienes que pensar que cuando lo tienes todo por delante puedes verlo funcionando. Eso también hay que verlo como una ventaja, no un inconveniente. Uy, tengo dinero para comprar esto. Evidentemente, con dinero puedes acceder a muchos tipos de análisis, pero sin dinero también se puede hacer. Fijaos que en el medio marino la diversidad aumenta conforme nos vamos al, al fondo, conforme nos vamos al dentro, ya veréis qué, qué, qué interesa eso. Para aquellos que estudian eh, la superficie del mar, pues sabéis que normalmente los estudios de delfines, que son muy interesantes, eh, muchos también eh, dan información sobre la contaminación, con carros de biosia se puede ver si el sitio está o no contaminado, porque ellos van están acumulando en pues, las la redes tróficas, y también pues, se hacen muchos estudios de contaminación. Si ya vamos bajando en la columna de agua, lo que nos encontramos son por una parte los organismos que ya sabéis, que son organismos que se mueven, el Necton, los peces que tienen movilidad propia. Las investigaciones se hacen a veces con cámaras, pero sobre todo con un censo de peces con, y con algunos utensilios como las mangas de peces. El plancton son todos los organismos que no tienen movilidad propia. Normalmente son pequeñitos, pueden ser más grandes, pero una medusa no tiene capacidad de movilidad propia pues se utilizan para las se utilizan mangas de plato eh, como esta, se quedan aquí todos los bichitos de penilo, o ellas niqui para que el agua de fondo la profundidad que queramos. Y aquí tenéis pues distintos, distintos organismos. O si sea, os habéis bañado alguna vez de noche, eh, aquí en las aguas del estrecho, por ejemplo, no hay que irse al sol, y movéis eh, el agua, ¿habéis visto alguna vez como un bichito iridiscente que dice, oh, esto brilla, se pone verdecillo? Pues esos son, por ejemplo, eh, en un plan pues, están ahí y muchas veces no prestamos atención a lo que tenemos, ¿no? porque muchas veces lo que nos falta es capacidad de observación vamos y no nos fijamos en lo que, en lo que tenemos. Bueno, por ejemplo, esto es muy poquísima investigación, muy poquísima investigación, mucho por descubrir en organismos de plantas, muchas especies nuevas, muchos grupos que aún no se conocen. Y bueno, como siempre, las aplicaciones, si reconoceis, pues, el chat del mar, ¿no? todo lo que está utilizando, pues, el tema del plantón, ¿no? Si ya nos vamos al fondo, nos encontramos dos tipos de ambientes. Por un lado, fangos, sedimentos. cuando vayas a la playa, si os me metéis con las gafas y el tubo, a veces decís, si la playa es o arena, que parece que hay un desierto, por lo que hay más roquita y parece que hay más vida. Cuando estamos en, en, en el sedimento, a veces también hay mucha vida, lo que pasa es que la vida pues, no la vemos en forma de grandes organismos como estos. Ah, Pero, si nosotros vamos y con una draca cogemos, en son es la que utilizamos nosotros una graba bambina comemos sedimento lo cortamos lo fijamos con alcohol y colorante para que se tiñan los bichitos pues encontramos un montón de animalitos que viven en esa planta luego con esto miramos la granometría la para ver si el sedimento es más, más grueso o más fino pues también con distintos equipos se hacen análisis de metales pesados o en colaboraciones con otras personas que tienen estos equipos y en ese sedimento podemos encontrar organismos de más de medio milímetro son los que se llaman macrofagos ¿vale? y unos muy pequeñitos, no sé si alguno tuvisteis la oportunidad de ir a las charlas de, de Fernando Parra. Hace un par de años vino a, a dar una charla y la verdad que tiene mucha capacidad de transmisión y, y una charla estupenda, son unos bichitos que son totalmente desconocidos, los que bueno, suenan de zoología, que sí que no os acordaréis, pero bueno, son bichitos que se llaman dragones de marco. Son unos bichitos que forman parte de la información, muy, muy Porque no tiene mucha información sobre el estado de mar, el estado de contaminación. A este hombre que lo estudia, he hecho, hubiera o otros más en el mundo. Y ya está. Hay un montón de especies por aquí. Hay muchas cosas que hacer todavía. Lo que hace falta es inclusión, trabajo, esfuerzo y ganas de, de, de hacer las cosas. Si nos vamos ya a la roca, hemos dicho, estamos viendo un poquito qué es lo que hay en el mar y dónde podemos entrar nuestras en investigaciones. Nos vamos a la roca, que La zona intermareal baja la marea se queda la, la roca de tierra. Pues anda que no hay cosas ahí para, para investigar. Por ejemplo, aquí en nuestras costas tenemos la de terruguínea, la conocéis. Si sí, la conocéis, no ahí os oh, contó bastante sobre, sobre ella, le está haciendo su tesis con la con la cerruguínea. Una especie que está en peligro de extinción como sabéis, como ha ahí os contó. Tiene la misma categoría que el lince y no, el Y claro, un invertebrado siempre se le presta menos atención porque bueno. Deja de ser una lata, ¿no? pero a nivel de ecosistema, muchas veces los invertebrados también son importantes porque, O sea que claro, más cercanos cercano a nosotros, invertebrados, invertebrado, no bonito Entonces pues normalmente eh, el sentimiento de, de protección, de conservación, pues no, no lo genera más ¿no? Tiene la misma categoría del mismo Y tiene como... Como característica particular, que ya os comentaría Altai, es que los ejemplares más grandes son hembras, o sea, es una especie que cambia de sexo a lo largo de la, de la vida, cuando es pequeñita, pues son, son maduros, luego son machos y luego pasan a ser hembras. de forma que los individuos más grandes, que son los más llamativos, que son los pobres porque son una tapa muy bonita, pues son los más bonitos un poquito al taír toda la problemática de la lab. la de cosas que estaba haciendo él con las cosas que confía en su tesis y espinosa que también nos ha dado algunos clases pues realmente la de cosas que se podían investigar con un invertebrado que teníamos aquí que prácticamente pues, pues nadie había había estudiado y como eso fue mucho la de la trigra, el de tropoma, que es un grupo de medio que viene en unos tubitos el astroide seguro que habéis visto este corazón naranja cuando vais y baja va la marea a veces en la zona de tarifa se ven unas manchas naranjas por ese astroide o, o las aves no, las caracolas que también tiene ciertos grados de de muchas especies que están amenazadas y que no conocemos su biología, hay que investigarlas, hay que estudiarlas. Si ya nos sumergimos un poquito más y nos vamos hacia el fondo, ya necesitamos o bien una gafa y un tubo y bajar en arnea, o bien equipo de buceo, gracias a ya esto, como sabéis, pues tenemos la capa autónoma con el regulador y podemos ir descendiendo varios metros, antes las escapadoras antiguas pues no te permitían ningún tipo de facilidad en el trabajo, actualmente pues podemos trabajar muy fácilmente y sobre todo con, con la fotografía, porque la fotografía nos ayuda mucho a estudiar el medio sin destruirlo y actualmente por todos los avances en fotografía pues se pueden hacer fotografías de, de gran calidad. Y fijaros que en un trocitos de roca, la cantidad de filos diferentes por la diversidad de animales. Muchos de ellos si nosotros vamos a Carisma y en un trocito de roca, posiblemente tengamos alguna especie nueva. De algún tipo de organismo. Pero posiblemente joder, algún organismo de medio fauna que está, que está asociado. Fijaros lo poco conocido que es el medio Que no son especies que vivan, no, claro, son tropicales que nadie no ha estudiado, no, no, no. Muchas de las especies nuevas están aquí, en nuestro depósito. Bueno, pues el sustrato rocoso es mucho más diverso que el eh, sustrato arenoso. De hecho, cuando vamos a un ambiente con la gafa y el tubo, donde hay mucha roca, vemos pues más montecillo, vemos más Si hay poca profundidad, pues lo que dominan son las algas. Hay mucha luz, las algas hacen la fotosíntesis. Si nos vamos más hacia el fondo, ya las algas pasan a no ser dominantes y lo que son dominantes entonces son los animales. Por eso vemos muchas montañas, esponjas, acidia. Ando, hay y trabaja no con la fotosíntesis y domina a los animales, lo cual seguro que nosotros queramos estudiar, pues nos tenemos que ir a un ambiente bueno. Y como os decía, pues a veces recorreréis, puede estar la muestra, no hay más remedio, pero otras veces pues con los equipos fotográficos, pues se pueden hacer fotos de una calidad buena, si conocéis a Paco, aunque nos ha dado un seminario, pero es también mi compañero Altai, está haciendo la en el laboratorio, lo conoceréis algunos de vosotros por la jornada de, de fotografía, y bueno, pues él eh, está haciendo también su sobre el sustrato artificial, y medio marino, bueno, que hacer una fotografía que no es de calidad. O sea, gracias a los equipos, pues, ya, ya, porque mira, porque me da mi equipo y no hago, no en un churro de pozo. O sea, que, que hay que saber hacerlo, pero es verdad que tenemos los medios para, para poder hacer fotografías buenas que pueden ser. Y normalmente, pues, o hacer seguimiento de las comunidades de sustrato duro se suelen poner, a veces no hay más remedio que hacer algún lo menos posible se ponen cabillas, se ponen cuadrículas fijas estos son estudios de seguimiento que hicieron unos compañeros del de, de laboratorio hace unos años y se ponen cuadrículas eh, eh, fijas y se van haciendo como os digo a lo largo tiempo de esa manera pues, se puede ir viendo como una especie sustituye a las otras, o si hay cambio, o si no hay cambio si hay algún tipo de perturbación una contaminación, un vertido entonces los organismos nos dan información sobre la calidad del ecosistema y eso es una importancia que tenemos, eh, es un, una herramienta importante que tenemos los biólogos y que nos tienen que servir muchas veces para darnos a valer. A nosotros los biólogos que nos pasa muchas veces que bueno, cuando alguien piensa en un biólogo dice, mira, qué feliz, ahí está con sus bichitos, en el campo, pero no piensa que podemos resolver problemas o que podemos ayudar. dice un ingeniero, un resuelvo no, los problemas, pero por desgracia, y eso para mí la culpa, no tenemos los biólogos, parece que el biólogo alguien que está por vocación, que le gustan los bichillos, las plantas, pero que tampoco aportamos tanto. Pues sí podemos aportar, porque los animales nos dan mucha información y a veces no podemos ahorrar mucho dinero. Y en vez de hacer unos análisis químicos muy gustosos, pues simplemente, con todas las especies que aparecen, podemos saber si el sitio está o no contaminado. Por lo cual, claro que nos aporta. Entonces tenemos que saber vender eh, eh, que el conocimiento de los animales es importante, porque son herramientas, como vemos ahora también en los caprélidos. Y ya para acercarnos a los, a los caprélidos, pues... Hacemos un pequeño zoom, hemos estado viendo el sustrato rocoso, en las rocas hay muchas alguitas, hay. Ahí... Vamos a, ver, a mirar un poquito con la luz, a ver qué vemos. Pues en todas esas alas hay un montón de dichitos asuntos. Mucho para no, para no aburriros, pero, pero sí que me gustaría presentarlo porque veréis cómo unos organismos tan, aparentemente tan graciosos tan y tan abundantes en el ecosistema prácticamente no habían sido estudiados. Y, me diré, bueno, ¿y eso para que sí. Básicamente, pues los hay con el aspecto este típico: los hay algunos parásitos de cetáceos, que son como una garrapatita, pero no son garrapatas, son cetáceos. Los típicos pues tienen esta forma, que parecen mucho a las mantis pero son insectos, cuidados, son casi, pueden los genéticamente, pero recuerden que no son... Bueno, y eso es un caso. ¿Qué queréis ver un caperito? Pues mira, con giros a un puerto, a un pantano de un puerto. Es normalmente mmm, los organismos que hay pegados a los pantalones, pues podéis ver eso. eso es una especie, una especie invasora de, de peracáridos, ahora en los puertos, pues también eh, eh, hay dos personas, por si os gusta este campo, pues podéis pues, hablar con ellas, dos personas que también están haciendo la tesis. En el, laboratorio, y, y, y Alejandro. Gemma está centrada en el Cruzácer y Alejandro está centrado en, en, en Poliketos, que usan Entonces están viendo en los puertos deportivos pues cómo se asientan las especies exóticas que vienen de los barcos, que se pegan a los barcos y, y entonces pueden viajar y van invadiendo eh, distintos ecosistemas a través de los barcos, se pegan a los barcos a los barcos, el barco se mueve de un puerto a otro y arranca se asienta en otro sitio, como más está subiendo la temperatura, el cambio global y todo esto, pues hay muchas especies tropicales que están. Yo también un poquito, pues estas especies tropicales, tanto, especie tropical, tanto de brujas como de, de Normalmente los capullos tienen dimensión sexual, hay más grandes, más pequeñitos, los más grandes suelen ser la, los machos, los más pequeños las hembras. El tamaño puedo decir de unos pocos milímetros y al unos centímetros, los de las partidas son los más grandes, pues, llega a 4 o 5 centímetros, incluso más. Y viven en todos los ecosistemas, son súper abundantes. Si vosotros cogéis, os vais a la playa y cogéis un poquito de alga, fotáis las manos, veréis, hay que También todos. en torno, sitios muy profundos, sitio somero, desde los polos hasta el ecuador. ¿Dónde los encontramos? Los hay que encontrar sobre alga, sobre hidrofobos. <coughs> Sobre objetos artificiales, les gustan mucho las boyas las cuerdas, por eso os digo que si vais a, a un puerto y sacáis un trozo de cuerdas, porque no es llena de materia. Más, hembra. ¿Cómo se alimentan estos animales? ¿Cómo? Pues algunos van filtrando la columna de agua y otros van atrapando la superficie. Pero es muy importante que eso sobre todo el Y ya veréis por qué es muy importante, porque va a tener una aplicación que ver Comen bien Entonces, eso ya veréis. Aquí tenéis a uno, estos de los que viven en el sedimento, que es lo que chuva, como va con sus catópolo ahí, tirando las partículas de la cantidad de agua, son los primeros par de el sedimento, los mamás de la, la, ¿no? la tera, más el la gente un más donde tienen ahí la forma de levantar el sedimento y para ver si hay alguna presión para comer. Incluso, en esta especie, se observó un comportamiento muy peculiar que no se había detectado. ¿Qué pensáis que Ahora. ¿Qué puede ser eso? Parece como un nematodo o algo así. Son sus propias heces. Tienen comportamiento de coprofagia. ¿Y eso por qué? Pues porque son capaces de aprovechar al máximo la materia orgánica de un ecosistema. Entonces, cuando falta, se lo vuelven otra vez, para encontrar. Por ejemplo, claro, y ahí aprovechando lo que ha quedado de materia orgánica porque bueno, un comportamiento muy curioso pero... y había comportamientos muy curiosos que no estaban descritos en los, en los caprélidos por ejemplo, a pesar de ser, por ejemplo, muy cerquitos y pequeñitos pero eh, hay comportamientos, por ejemplo, de enfrentamiento eh, entre los machos de combate entre los machos para poder copular con la gente aquí tenéis dos machos no sé si lo que están como peleándose con la... veis los de las pinzas como se están golpeando, como se están dos posadores estos son unas mallitas que poníamos en el laboratorio para estudiarlos, unos vasitos de cristal que he dicho, en el centímetro, no lo meto este es caganá y este se queda aquí y aquí está la hembra al más entonces, bueno, pues hay comportamientos curiosos como curioso es también eh, el comportamiento, bueno, el comportamiento reproductivo, los machos pues, tienen un, un par de penes en el segmento sí. séptimo y la hembra sí. tiene dos bíceps fascitales en el quinto. Y es curioso porque el macho tiene que esperar a que la hembra eh, mude para poder eh, copular con ella. Entonces lo que hace es que eh, tiene un comportamiento de precópula, donde va cambiando con la hembra, la engancha con las pajita y la va protegiendo varios días hasta que mude Y cuando mude, cuando muda, pues entonces cuando tiene lugar la cópula Y entonces pues ya tiene lugar la transferencia del esperma Y aquí tenemos Que estos también son estudios de comportamiento, los que veíamos de, de etología, por cuánto duraba la fócula, cuánto tiempo una vez eh, que los huevos en desarrollarse en el marsupio de la hembra, porque todo esto me diréis, bueno, ¿y eso para qué sirve? Ya veréis cómo es posible saber todo eso, porque tiene un ciclo de vida muy rápido, eso también es muy interesante recordar, el destino, como me de tiene ciclo de vida rápido, ya veréis, ¿cuál es? aquí están los huevos, los incuban en el marsupio, va la hembra. Y además son súper graciosos, porque no me digan que tienen cuidado parental. No diráis que esto no graciosos gracioso. La madre con su cría chiquitilla y todo en lo alto del cuerpo de la, de la madre. A veces incluso tienen varias mudas, ya sabéis cómo que son mudan varias veces. Entonces, si varias veces, tienen, alimento, y a a varias que tienen el cuerpo de la madre. Reciben protección, alimento y a se quedan varias mudas. Por eso, el comportamiento de de cuidado parental, pues, realmente interesante. Se ha visto también algunos Justamente, esta especie es una de las invasoras que está estudiando Gema, la Capri de que es una de las que tiene cuidado parental, y parece ser que ese cuidado parental pues le facilita también, o pues, le incrementa el éxito reproductivo, y puede ser una estrategia que le ha llevado un poco a estar expandiéndose en nuestras invasoras que están entrando en el Mediterráneo y que están en los puertos, los puertos completados de la Capri de las y además, en el ecosistema, los caprelidos sirven de alimento a muchos animales. Peces, los cabitos de mar, los tazos. ¿Por qué? Pues porque los caprelidos, cuando nos pusimos a analizar y a ver la composición, vimos que tenían mucho ácidos grasos omega-3, que son los suelos, los omega-3, los omega-6, que son... Eh, nosotros no podemos sintetizarlos, entonces hay que tomarlos en la vida. Bueno, pues los caprelidos son una fuente estupenda de omega-3. Además, tienen muchas proteínas, por lo cual, claro, en la naturaleza, los animales de pues, los y también otros organismos. Los caprilidos son especialmente interesantes y esto va a tener también mucha, mucha, aplicación. Bueno, pues estos caprilidos que hemos visto prácticamente están muy poco estudiados. Habían estudiado por pues, Mayer en 1800 y pico, habían hecho una tradición por todo el mundo y había descrito algunas especies. No se sabían de la biología, había un poco de estudios de la ecología, de taxonomía. Faltaban las especies que encontraba que no... No había clave que las especies no estaban descritas, pues entonces lo primero que hicimos fue los estudios de Básicamente, pues el necesita un con una cámara clara donde tú estás viendo al mismo tiempo el bichito y tu mano. Entonces, como se puede acargar, eh, puedes hacer también una foto al microscopio y eh, esos bichitos los depositan en un museo, les ponen nombre y son eso, representantes de la especie. ¿no? Aquí tenemos uno porque a, a que dedicamos eh, a el piloto que que que fue eh, uno de los principales estudiosos de los caprelidos. bueno y es todavía lo que pasa es que ahora pues, ha tenido que desviar un poco su investigación hacer cosas más aplicadas y está estudiando corales pero bueno, él fue mi <coughs> maestro ¿no? en el tema de los caprélidos el maestro sensei eh, porque fue el que me enseñó a, a dibujarlo, a tener paciencia porque claro, todo eso requiere mucha paciencia el estudio de la taxonomía no se dice, venga, yo ya soy taxón no, primero tienen que ponerte a mi a conocer. Todos los que ya están descritos, que hay unas 300, 400 en el mundo, a diseccionarlo, un <coughs> perrito, porque claro, el bichito de algunos mire es 2 milímetros. Es un poquito más grande, pero algunos mire son 2 milímetros hay que sacar elástica ácido local. ¿no? Si te unos sudores, pues tienes ahí con, lo, con las pinzas ahí, con unas minucias, para poderle sacar. Entonces, eso todo es práctica y tiempo. Pero si te gusta lo que estás haciendo, y si te entusiasma, pues al final, aprende, no es cuestión de tener ninguna habilidad especial. Yo digo bien, ni, ni soy especialmente habilidoso no sería un buen cirujano de hecho le digo a los carreleos que bueno si se me va la pinta pues bueno no pasa nada pero los pobres cirujanos me tienen que operar pero pero no se requieren habilidades especiales simplemente pues trabajo costa, por vida. entonces bueno pues una vez que hicimos esta parte taxonómica que me comentaba mal al principio que intentamos buscar la parte aplicada primero porque hombre es interesante buscar siempre la parte aplicada de las cosas pero también un poco forzada a la falta de financiación en taxonomía puede todo el tiempo quejándose, sino decir, bueno, vamos a ver, yo quiero hacer la trastonomía, es importante Pero a mí que me van a dar dinero por ver la aplicación de mis bichos. Pues vamos a ver la aplicación de mis bichos para poder tener dinero y poder hacer trastonomía, que lo voy a hacer también, pero también uno le busca pues, que sus bichos sirvan para algo. ¿no? Lo que pasa es que también hay que reivindicar la ciencia básica, no se puede decir, no, voy a hacer ciencia aplicada y abandono lo, lo básico porque no dan dinero para investigar. No, no hay que luchar porque lo básico se financia. Pero bueno, no es incompatible una cosa con otra. Entonces, bueno, pues en que es donde yo hice mi, mi tesis estudiamos los caprélidos del puerto de Ceuta y vimos que eh, eran muy buenos indicadores cómo se sabe eso con un bicho de puerto nosotros medimos un montón de datos físico-químicos y evaluamos las distintas zonas de Ceuta zonas más contaminadas otras zonas más limpias y luego superpusimos los datos de los caprélidos de la comunidad de caprélidos muchas especies si lo tenéis algo bueno pues había especies que solo vivían en zonas muy contaminadas por ejemplo, la tísica marina, o la sotopotelafagma en algunos casos, y otras, como la caprela perandita, que solamente vive cuando hay mucho oxígeno en la agua, está muy limpia, y si no se mide. O por ejemplo la caprela anileti, que también vive en Chito con mucha corriente. Entonces, viendo los bichitos, nos cuadra perfectamente, nos relacionaba perfectamente con los bichitos ¿no? Mira, a partir de este estudio, pues podemos decir que estas especies son vindicadoras de agua limpia y estas de agua más bueno, pero eso solamente en un sitio. Bueno, nosotros lo repetimos en varios sitios y también pues, en colaboración con gente de Mauricio hicimos un estudio donde también ensayamos la comunidad de los caprilidos como indicadores en un sitio tropical. También funcionaba bastante. Con bastante. lo cual es un grupo bastante bueno. ¿Por qué? Porque tiene una gran diversidad de especies. Especies muy sensibles y todas tienen los mismos requerimientos que nos servirían. Entonces, viendo la comunidad de caprilidos y viendo las especies que hay, podemos saber si el sitio está contaminado. Esa sería una de, las, una de las aplicaciones donde hemos invertido parte de la, de la, del tiempo de investigación. Y otra que estamos desarrollando, que estamos desarrollando ahora, desde hace algunos, algunos años, y luego, Pablo, Pablo Jiménez, en, el, en el, el uno de vosotros también lo, lo conoce, ¿no? pues él ha, ha como su tesis hace poco y el dentro, su tesis es la aplicación de los caprelios, bueno, y otros anfípodos en general, también Garmari, en el uso de la ya con, con Elena Baez, algunos también lo conoceréis, que estoy ella trabaja en el acuario. En el acuario y también es una tesis aquí en el laboratorio trabajando en el acuario. Lleva la parte de la... <coughs> y estos hecho su tesis también con las aplicaciones en acuicultura y acuario. En fin. Fijaos, pasa el tiempo, cada vez tenemos menos recursos, con lo cual cada vez el, los productos que vienen del mar van a quedar menos y forzosamente vamos a tener que consumir de la creamos el futuro y, no, y eso no es malo. Es una alternativa que gracias a la agricultura pues nos podemos comer una dorada a un precio bastante bueno que compramos en el Mercadona y que tiene unos niveles nutricionales buenos, por lo cual la agricultura no es malo, siempre que sea lo más sostenible posible. Pero evidentemente tenemos que ir hacia productos de la mayor calidad posible. Si nosotros comparamos una dorada salvaje, a, ah vale, y dice euro. Con una dorada de una granja de agricultura Evidentemente aquí tiene mucho, mucho control en cuanto a parásitos Es eh, verdad que los piensos están muy, muy bien estudiados y muy conseguidos con lo cual también tiene un valor nutricional grande Pero ni el sabor es el mismo, ni la textura es la misma, ni la calidad nutricional Realmente una dorada salvaje y un perfil de ácido brazo mejor que la agricultura Quiere decir que la dorada de agricultura sea, sea lo mismo que si hablamos pues, de un jamón de bellota y de un jamón que se ha con pienso, ¿no? O los pollos que viven libre en el campo y los, los pollos que están haciendo. Evidentemente la calidad no es la misma. Lo que tenemos que conseguir, como este es el futuro, es buscar alternativas para que esos productos de la agricultura tengan la mayor calidad posible. con bueno, eso que tiene que ver con los aprecios y con la investigación, pues un ejemplo de cómo una investigación básica puede llegar a la brecha no solamente la acuicultura sabéis que bueno hoy en día eh, muchos de nosotros tenéis acuarios, los trompitos, algunos peces tropicales y eso, a, a esos peces y yo hay que echarles de comer, ¿no? Entonces la en acuariofilia también sería interesante buscar productos alternativos. No. Entonces quién, quién dice o por qué no nos quedaría no, no, bonito que eh, dentro de unos años pues, se vendieran el y optimizado 3 y como es verdad que es difícil recolectarlo en grandes densidades y todavía no está puesta a punto una cría masiva en condiciones controladas en un recinto, tendría que recolectarse del medio marino, pero bueno, se podían vender con una delicadeza. Dicho, un, un aporte de, de ácido graso eh, omega 3, ¿no? Y esto un poquito enlaza con la patente que comentaba eh, Mayal, de que, bueno, pues todavía pues, hay que trabajarlo mucho en una empresa, nosotros no tenemos un perfil profesional, un perfil empresarial. Investigador, entonces pues, tiene que conseguir pues, contactar a persona con personas con ese perfil, empresas que estén interesadas, también que no hay que preocupar tantas cosas. Entonces es verdad que esa parte más empresarial pues está un poquito ahí del aire, pero quién sabe si en el futuro pues, eso se puede. De hecho, bueno, pues ya a raíz de los estudios de Elena, de la tesis, ya se están vendiendo anfípodos, amarideos, que son los mismos de los caprichos, los, los gorditos, los que cuando vamos por la playa, playas arenosas. Que le llaman las pulgas de mar que van dando y saltan, bueno, pues esos son los primos de los aprendiz, también son muy ricos, en 9 a 3, y Elena los estudió en su tesis, y, y ya hay muchas páginas web que están vendiendo, pues, para darle de comer, nosotros los mandan vivos a casa, con lo cual a raíz de sus estudios, y realmente pues te da la ilusión, ¿no? que bueno, fue un estudio científico puro y duro, porque sus estudios eran de ciencia básica, ya estudiaba el ciclo de vida, que ya se un ciclo de vida rápido, que se podían criar bien, estudió el análisis nutricional, que eran muy rico en omega 3, pues gracias a esos estudios para hacer más bien la aplicación de la aplicación siempre es eh, la satisfacción aportar un poquito de granito de arena el de la aplicación y volviendo a la acocultura, si nosotros tenemos aquí las aulas eh, de normalmente decíamos que los caprédidos por un lado, les gustaban mucho los estados artificiales, ¿no? ¿verdad? y, por y, todo eso. y además decíamos que comían miel de filla, que les gustaba mucho el de trito, que transformaban esa miel de silla en ácidos grasos de los buenos para alimento de pez. Bueno, pues de forma natural, cuando nosotros vamos a una aula de, de dorada, pues mmm, hay un montón de café de los de forma natural sujetos estos los Por los bordes de la jaula, la o las puertas de la, la, la social, o las bollas, porque además tienen comida de todos los restos de pienso y de las mierdecillas que sueltan los médicos. Entonces, si nosotros ideamos en colaboración con empresas y se ponen estructuras que aumenten la superficie, por ejemplo, pollo, sobre la compuertas de fondo, o algunas redes, o algunas estructuras de NASA, vamos a facilitar la superficie que tengan esos caprelidos para engancharse. Y entonces podemos aumentar mucho esa población de caprelidos de forma... Amplia. No nos está costando dinero, ¿por qué? Porque esos caprelidos se están comiendo a la portabilidad, que sueltan los peces. No está haciendo que el cultivo sea sostenible. De entrada, se habla ahora, ¿no? La cultura multitrófica integrada. Necesitamos integrar varios cultivos de forma que uno se aproveche de los desechos del otro y no nos cueste dinero criarlo y encima te limpia el medio ambiente. Y entonces, luego, pues estas estructuras se recogerían, se lavan con agua dulce y luego se pueden, pues, bien se mantienen vivos, o bien simplemente se utilizan, o eh, se incorporan en un sistema multitrófico que se quedan ahí para que sean bien listos de, la... de, la... de, la... de, la... de la... Que todavía evidentemente no están puestas en marcha, porque bueno, pues, no es tan sencillo todo. Pues, pues, hay que hablar con las empresas, hay que poner esas estructuras, hay que hacer estudios que realmente mmm, cuantifiquen pues, el beneficio económico que puede tener, cuántos caprélidos se pueden. Pues, se pueden criar, de hecho ya hay algunos estudios hechos con afípodos de compañeros de Alicante que pusieron en jaula una estructuras y realmente vieron que, que había muchos anfípodos y cuantificaron incluso pues las toneladas de peso que se podían sacar. Podía ser algo que podía ser rentable con un cambio de Y ya para ir terminando, pues simplemente deciros que este estudio de los capredidos, pues eh, yo con la tesis doctoral no empecé solo con con Caprida me gustaba mucho la ecología y entonces empecé viendo un poquito todos los pichillos que había en el sedimento, porque yo la tenía en entrar en sedimento. Tuve la suerte de poder hacer en Ceuta y los que hayáis estaban en Ceuta, habréis visto que el puerto de Ceuta no es un puerto particular. O sea, es un puerto particular. Cuando yo dice, no lo vemos. Pero es un puerto. Es un puerto muy especial porque tiene doble entrada a diferencia de, otro, de otros puertos que solamente tienen una entrada. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque es otra de las aplicaciones que desde los bichos podemos llevar un poco en este caso hacia la, hacia la ingeniería y hacia el, el papel que tienen los, los organismos en el diseño, por ejemplo, en este caso de estructura. Y la un poquito con la tesis que comentaba antes del texto de la estructura. El puerto de Ceuta, que tiene doble entrada, pues permite que dentro el sedimento sea más heterogéneo, a diferencia de otros puertos que están mucho más embolsados. Ese sedimento más heterogéneo va a contener muchos más organismos. Entonces, aunque el puerto esté contaminado por dentro, tiene muchos síntomas. Es lo que, lo que falta en otros en otro puertos. Simplemente, con esto ya vamos terminando. Fijaros este esquema donde tenemos el oxígeno del fondo, el grado de contaminación y el número de especies de oxígeno. En un puerto convencional hay mucha contaminación. Estaríamos aquí. Y hay muy pocos sí. ¿Por qué? Porque está embolsado, Hay mucha renovación de agua. En esas condiciones tenemos muy poquitas especies. Fijaros la situación opuesta. Poca contaminación, mucho oxígeno en el fondo. Un sitio que está poco contaminado. La zona poco contaminada. Y tenemos mucha gente. ¿Qué pasa en el puerto de C? como decíamos antes, cuando vemos los niveles de contaminación son altos el puerto hay puertos, hay muchos kilodos, los muchos, cabulos, muchos que caen dentro del pueblo pero a diferencia de otros puertos, esa doble entrada permite que haya mucho oxígeno entonces al haber mucho oxígeno, ¿no? aumenta la concentración de oxígeno en el fondo y en esas condiciones de mucha contaminación y mucho oxígeno nos encontramos también muchas especies, evidentemente de estas especies lo cual es un ecosistema mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental hacer un puerto con dos de hecho ya en, la, en, los puertos, en el puerto de la se pues, hizo una obra y se tuvo en cuenta y se crearon pues, unos, unos túneles para que se, para que se eh, hubiera más renovación Por lo cual esto sí que puede y luego hay algunos a algunos compañeros que trabajan en modelos hidrodinámicos y que están aplicando pues, lo que nosotros trabajamos en los bichos para hacer nuevas estructuras o la tesis que comentaba del Paco le está viendo pues, los distintos diques o eh, las pues cuál es la más sostenible ambientalmente cuál puede vivir más bichito eso es interesante puede recomendar a los ingenieros cuando hagan un muelle pues, de una forma o de otra pues, igual que es interesante pues eh, incluir todos estos animales en índices bióticos, a veces pues, la consejería eh, el... necesitan herramientas de gestión los políticos muchas veces pues, tienen que dar herramientas sencillas entonces tienen que hacer índices sencillos no les puedes hacer cosas complicadas ¿no? entonces, eh, Carlos, que también es el compañero del laboratorio le hizo ya su tesis con los, con los anfípodos y él eh, estudió mucho la ecología empezó con, con cuevas submarinas pero ahora está muy centrado en la aplicación como indicadores trabajando en previsiones de índices, pues pueden ser más interesantes y es un campo también bastante bueno, crear índices bióticos, basado en la abundancia de los bichos que aportemos como herramientas a la administración y que podamos utilizar esos, esos índices y bueno, el tema de la especie invasora, que os comentaba antes de la tesis de, de Gema, un campo muy bonito. Además, como os digo, pues muchas veces eh, si no tenemos muchos medios, pues nos podemos ir a los puertos, a los puertos deportivos, que básicamente trabajar y necesitamos de la cero al puerto, además, pues bueno, normalmente son de fácil acceso, siempre pues te dan los permisos, te autorizan a entrar, tú dices la palabra, no somos los biólogos, que no ven a permisos, y no verán <risa> a toda la, la gente que lo hace, se cuatro bichos y no van a ayudar, con lo cual, pues es verdad que es una suerte porque entramos en todos los cuerpos deportivos completamente y nos ponemos ahí a trabajar, no, venimos a ver los bichillos, no sé qué, no nos dan, no nos pues, ponen problemas siempre. Mucho y normalmente no nos ponen problemas con Y como decía, ponen pues muchas sí. especies más horas, que son las que están estudiando, y hacen, ¿no? y de poliqueto, tenéis toda la vida que hay en... Cada una boya en un puerto. Si os va en un puerto, y uno se cree que en el puerto no hay nada, el agua sucia, pues levantad una boya, tenéis la cantidad de animales distintos que hay, de filos diferentes, de fauna, de acidia, de poliqueto, hay un montón de cosas para estudiar, y el poli, toda esta todas estas que se pegan allá, a, adaptos, a o sea, pues pero obviamente no se habían hecho estudios de hay cosas cerca hay que investigar que no requieren mucho dinero y en las que podemos descubrir cosas interesantes. Y bueno, pues, tenemos, como te hemos dicho, puestos pues, con matrícula, eh, alcohol, lo, pues, bueno, lo, lo, lo, los bichitos, y bueno, es pues, importante siempre que te las muestras, muestra, a veces se un producto muy grande de muestra, la de los bichitos, luego la de los segmentos que vemos para ver... Eh, Relacionados con, con los bichitos que encontramos. Y bueno, pues eso lo es que, lo que hacemos. Fijaros la de cosas que hay para, para poder investigar, no solo en biología marina, sino en lo, en lo, lo que ocurre. Hay mucho, no penséis que, que todo está hecho, que va, vale. Hay poco hecho. Lo que hay es que tener ganas de hacer cosas ¿no? y, sobre todo, pues de, de pensar y de y, pues, al menos intentar hacerlo. Bueno, yo, me gusta la investigación, pero si es que yo pues no tengo a lo mejor ni buen expediente entonces no me va a dar una beca no importa, evidentemente el expediente es importante claro, el expediente te abre la puerta directa a través de una beca oficial, eso es verdad quien tiene buen expediente pues tiene ¿sí? una beca que directamente sin depender de nada más pero hay muchos compañeros vuestros que tienen eh, que han conseguido beca acordaros del caso de Pablo en su, en su presentación él no tenía un expediente brillante pero fue trabajando, fue, fue, fue, fue ¿sí? área. y luchó por lo que, le, por lo que le, entonces luego eso se lo valoraron una beca social, una beca para, beca para cuatro años entonces, fijaros que no todo está perdido, aunque no tengáis más experiencia Yo os gusta la investigación, sí, eso sí evidentemente es un trabajo muy bonito pero muy sacrificado o sea, muchas veces pues aquí todo se ve muy bonito, hay los bichitos no sé qué, hay muchas horas, muchos sacrificios y, mucha, y mucho trabajo pero realmente yo que os puedo decir, merece la pena pues sí, la verdad es que me considero muy afortunado por tener la posibilidad de dedicarme a lo que más me gusta, la verdad es verdad que ahora pues tal claro, ya pues una vez que ya consigues la plaza, viene la parte negativa, la parte buena de la estabilización, pero la parte negativa del papeleo, la burocracia, y cualquier proyecto, cualquier cosa, pues digamos, y ellos en el laboratorio, porque todos los días me estoy quejando, ¡ay, a ver, caramba! Tengo que mandar papeles de esto, que si la factura, que si no sé qué, te convierte básicamente pues hacer trabajo de, de secretario, la mayor parte del tiempo, tiene que sacrificar un poquito la administración, pero bueno, todos son etapas, los de ustedes, sí, pues, aunque tienen que hacer burocracia, pero están más centrados en tu a partir de un esfuerzo. pero bueno, yo no me arrepiento de nada y es verdad que eso es lo que os diría la idea investigación es pues, un trabajo muy, muy sacrificado, pero pues, y luego también pues, podéis ver cómo desde la investigación luego se puede dar el salto a aplicar esa investigación en algún terreno profesional las empresas necesitan y por desgracia pues tenemos muy pocas, es algo que hemos hablado en las sesiones anteriores y tenemos muy poca conexión con las empresas en el mundo empresarial de la universidad, dicen mucho que si no se quede, que si no es máster profesionalizante, pero ni hay máster profesionalizante, ni se favorece que haya profesores asociados que vengan a aportar su conocimiento de la empresa y realmente no conocemos nada de la empresa de primera mano. nosotros aquí, sí, si yo puedo hablar de la investigación, pero no tengo ni idea del mundo empresarial, si me gustaría que me compañeros miembros de la Agencia de la o en la Arapa, en distintas empresas y que puedan aportar su, su visión. Entonces eso es algo que tenemos que ser autocríticos y mejorar mucho en la o sea, Creo que es algo que estamos eh, a años lujo de otros otro países. Se habla mucho de la aplicación. No se facilita desde la universidad que tengáis más contacto con la empresa, porque la mayoría de vosotros posiblemente no os a la investigación, la vida empresarial, si tenéis alguna cuestión o alguna curiosidad. Bueno, yo primero aplaudir a... a... La parada, ¿Se podría llegar a hacer o piensas que este es el Sí, yo creo que se podría hacer quizá más que con capréridos, con, con galmáridos, que algunos son más resistentes, con los otros. Con los... Y de hecho ya, ahora Pablo, está en Francia, en, en Alemania, con un grupo que está intentando sacar la cría, la cría a gran escala de un, uno de estos anfípodos para conseguir biomasas importantes porque Elena hizo un algunos ensayos en su tesis pero hay que pasarlo a escala industrial entonces por un lado pues, el grupo de Alemania está, está trabajando en, en el tema de la cría masiva y luego de las investigaciones de Elena en su tesis pues vosotros conocéis que el cultivo del pulpo el pulpo vulgar el pulpo que tenemos aquí pues básicamente hay un cuello de botella ahí porque no, no hay pulpo de acuicultura, porque no se consigue sacar para adelante las paralarvas esos pulpos tienen unas larmitas pequeñitas a diferencia de otros pulpos tropicales Elena trabaja con los pulpos tropicales y los pulpos tropicales directamente salen un pulpito chiquitito no tiene fase de paralarva entonces eso le, le venían súper bien los anfípodos y Elena completó y, y los pulpos que los criaba con anfípodos eran mucho más nutricionales pero ese artículo sirvió de base aunque era con pulpos tropicales para que ahora investigadores de Lío de Alicia y también de, de Canarias en colaboración con Pejanova ahora desarrollando, no se sé si lo habéis en la prensa pues con anfípodos eh, un alimento alternativo porque han tenido muy buenos resultados preliminares para el para de los Entonces si se consigue cerrar el ciclo, dándole comer esos antiposos al larvas con lo cual este grupo IEO de Canarias, en colaboración con IEO también de Galicia, están trabajando con, con, con pesca de hecho tenemos contacto porque bueno, podemos colaborar en algunos ciclos con ellos y de hecho pues, la información debe, debe fluir ¿no? y bueno, pues nosotros muchas veces pues estamos contentos. Lo que pasa es que luego, claro, ya cuando te metes un poquito en el mundillo empresarial, la... hay cosas muy buenas y también cosas muy malas, porque claro, después ya en el mundo empresarial, pues ya, pero las empresas tienen sus secretismos, sus cosas, no sé cuánto, no sé qué. Entonces ya no es todo tan bonito, ¿no? Con lo cual al final dices tú, bueno, a mí, arte. Yo hago a mí un cultivo de bichillo y vosotros hacéis lo que queráis con los bichos y porque no tenemos, ¿no? En la investigación, pues no tenemos una pan de crecimiento. Pero es verdad que, que ahí sí que veis, y a mí eso, por ejemplo, no me... No, es verdad que no he tenido grandes experiencias negativas, pero sí que me he hecho un poco para atrás porque ya entonces, cuando entra en no, la empresa... el he intereses... Exactamente, es que ya aparece un poco... Como... Ya no es la... el entusiasmo. ya Cuando hay dinero de por medio, ya las cosas son más complicadas. Entonces... Pero bueno, pero hay, hay empresas ya interesadas y hay gente que está trabajando en eso. Evidentemente nosotros tampoco podemos abarcarlo todo. Nosotros hacemos nuestra partilita y bueno, estamos contentos de que la investigación base eh, que hacemos, pues sirva de apoyo a investigaciones más aplicadas. O se tiene que sentir orgulloso, no tiene que decir, ay, qué rollo, la empresa? Pues fíjate, si hubiéramos montado nosotros la empresa, pues sí, pero que no puedo hacer mejor. Yo, yo creo que es no una cosa de que, que si alguno de vosotros mañana de mañana quiere ser rico, pues, quizá a lo mejor no debería estar aquí. A lo mejor alguno de vosotros es muy brillante y consigue realmente pues, hacerse rico con una gran idea. Pero es verdad que yo creo que nuestra carrera es mucho más por la curiosidad, por... Por, por las cosas las cosas que nos rodean, la naturaleza y todo eso. Y está bien, está bien hacerse rico, eh, me trataría a mí, pero, pero por supuesto, la verdad es que lo que nos motiva en general a los investigadores son otros criterios, y si no, no estaríamos dando clases en la universidad, eso casi seguro. Yo quería destacar de la charla de, de José, aparte de lo buen transmisor de información que es, y yo creo que todo lo que, aparte de la complejidad que podía ser alguna de las cosas que ha contado las cuentas tan sencillas que parecen fáciles y eso es, bueno, pues eso es un don, el poder transmitir la información de esta forma tan, tan cercana. Luego, quería también eh, que os dierais cuenta de la importancia de las colaboraciones en investigación, el hecho de que haya podido publicar y que haya podido descubrir tantas cosas diferentes y además que haya sigo, seguido su motivación por este, por este tipo de, de, de animales, ha sido, entre otras cosas, por su capacidad de colaboración. Muchas veces que en investigación los investigadores se pierdan a las colaboraciones porque piensan que otra persona le va a quitar las ideas y eso pues se sufre en muchos departamentos, se sufre en muchos grupos de investigación y sin embargo, él creo que está abierto a todo tipo de colaboraciones me encantaría colaborar con él si podemos Siempre pienso cuando veo a José y cuando veo al grupo de teología, que en mi vocación pues creo que la teología pero que es cierto que colaborar, hablar con otras personas siempre enriquece y siempre pueden salir nuevos proyectos, nuevas cosas son muy positivas en la mayoría de los casos. También quería mm, hacer mención a, a una frase que utiliza mucho José, y es, tuve mucha suerte y me pasó esto. Bueno, pues, tuve mucha suerte significa, le dediqué mucho tiempo, muchas veces, es verdad que otras veces el factor suerte es importante, pero que el factor suerte os pille trabajando. Porque si el factor suerte os, pide, os pille en cualquier otro sitio, a lo mejor no lo puedes aprovechar. Entonces, esa es otra cosa que la constancia y el trabajo, que él también lo ha mencionado, es algo importante, vais a pensar que pesados son pero es que es así, o sea, si queréis llegar a algún lado es así, todo cuesta todo cuesta, tiempo eh, energía, tiempo dedicado a, al trabajo cuando a lo mejor os gustaría estar con los amigos y demás pero bueno, yo creo que la recompensa del trabajo bien hecho y de llegar a lo que vosotros queréis y a solucionar vuestras curiosidades, pues creo que va a merecer la pena en el futuro ¿tenía yo por aquí alguna otra cosita más? Eh, también que destacar que, por ejemplo, José os ha hablado de etología, os ha hablado de análisis de aguas, para saber pues, si las aguas estaban químicamente eh, en mejores condiciones o peores condiciones. Os ha hablado de zoología, os ha hablado de muchas cosas diferentes y eso quiere decir que sabe de muchas cosas. Creo que la carrera es verdad que lo que decíamos es cierto. Que, es, que, es cierto que el objetivo de esta carrera es que salgáis saliendo muchas cosas diferentes de la naturaleza. Y algunas veces no somos capaces también por los profesores de transmitir. Pero también es importante que vosotros eh, os autoforméis, sigáis leyendo, sigáis aprendiendo. Y un momento, llegue un momento en donde si tenéis una pregunta. A lo mejor vosotros no la podéis contestar, pero sepáis consultar la bibliografía adecuada para poder contestar esas, esas preguntas, y que eso os lleve a poder, bueno, pues, investigar o simplemente solucionar un problema en la empresa para la que trabajéis. También es cierto que nos hubiera gustado aquí, lo que pasa que este año ya no me daba para más, haber tra tra traído a gente profesional de la empresa. Eso también es importante porque me imagino que muchos de vosotros en las críticas a estos seminarios podéis poner que solo están en potencia y en a la investigación. Claro, no, es con lo que nosotros contamos. Nosotros somos investigadores y contamos con, con los compañeros para poder hacer este tipo de, este de seminarios. Si las cosas van bien, pues a lo mejor el año que viene podemos traer a gente que trabaje en la empresa y os puede dar un enfoque un poquito diferente de cómo se trabaja para una empresa. Ya os digo que el criterio de la curiosidad y sacar si no la curiosidad de las empresas no existe. Es la productividad y la capacidad de producir eh, cosas que supongan una, un beneficio para la empresa económica. ¿no? ¿Vale? Y dar las gracias, por supuesto, a Marisa, a Pepa, a, a nuestro cámara, Juan Carlos y a Ana, nuestra técnica informática que nos ha permitido que todo esto funcione todos estos días. Porque la verdad es que, bueno, sin su ayuda todo esto se hubiera sido imposible. Esta sala la conocéis como es normalmente, todas estas sillas las ponen para vosotros, las quitan cuando terminan y quería, por supuesto, que le dierais un aplauso muy grande a los que... En el, están en el canal que tiene la Universidad de Sevilla y un canal de, un canal de televisión y los tiene la Universidad de Sevilla si los buscáis los podéis encontrar por ahí. ¿no? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿A ¿Por aquí había una? ¿Ha levantado la mano? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, pues una vez más darle las gracias, José. Muchísimas gracias. Y con esto cerramos los seminarios del, del CRAI. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra respuesta a estos gracias. seminarios. Gracias.